bienvenidos a la sección de comentarios de mi canal. Vamos a ver unos cuantos hoy. Uno que se llama Kilo 10101 nos dijo... Locudiri, leedlo al revés. Iriducol, este es el medicamento que no te tomas, ¿verdad? En serio, ¿esto es un anagrama o eres disléxico? Y Plérida Tiburcio, si lo he dicho bien, nos dice... ¡Qué disparate! Mi hijo busca que hacer eso, es un toyo. A ver, toyo en Wikipedia. Toyo. Toyo, toyo. Un toyo, depresión del terreno en zonas de carácter cástico La localidad italiana de Toyo, en la región de Los Abruzzi. Toyo, Cantabria. Núcleo de la población en el término municipal de Vega de Lievana. Cantabria. Toyos, localidad de provincia de Alcante, España. Laguna de Loyos, laguna en la frontera entre las provincias de Cádiz y Sevilla, Sevilla. en España. Toyo, pescado. Tipo de pescado, tiburones. Toyo. Carne que tiene el ciervo junto a los lomos. ¿Qué le ha producido a su hijo una depresión de tiburón? En otro vídeo nos dicen, da asco este anuncio. Y yo digo, ¿cuál anuncio? ¿El original o el que he hecho yo? Y otro contesta, pues a mí me parece super gracioso, XD. Muchas gracias, María Ranita 94 Juan Pito Largo nos dice, a ver qué decir, así. Deja de hablar al pedo. Habler al pedo. Habler al pedo. Habler al pedo. Habler al pedo. ¿Vale? Y no tienes el pene largo. Tlaijuito pachudo nos dice, qué chafa. Y yo digo, no chafa nada. Y por último, nice neck nos dice, un chocopunto. Muchas gracias por el chocopunto. Si os gusta, recordad, dadme chocopuntos.